En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que con María nos invita a ser apóstoles de la Buena Nueva, esté con ustedes, aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Marcos, Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció a María Magdalena, aquella de quien había echado siete demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Como le oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a otros dos de ellos que iban caminando hacia un poblado y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los once mientras estaban comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo, Vayan por todo el mundo anuncian la buena noticia a toda la creación. El escepticismo y la desconfianza ronda también nuestro corazón. Y así como no creyeron al comienzo el anuncio que llegó por medio de la magdalena o por medio de Cleofás y su compañero, los que conocemos por los discípulos de Maús, finalmente es la aparición directa de Cristo la que los invita a creer de verdad. Pero el Maestro les echa en cara precisamente su incredulidad y su obstinación, porque no creen en los mensajeros. En este día sábado, concluyendo la octava de Pascua, nos tomamos de la mano de María para pedir a Dios el don de la fe, una fe madura que nunca vacile, una fe valiente para poder salir ahora a anunciar por todo el mundo la buena noticia